Bienvenidos a Compartiendo con Amigos, un lugar donde aprendemos con historias de vida, entrevistas a profesionales y expertos en distintas temáticas de interés general. Aquí comienza Compartiendo con Amigos. ¿Qué es el conocimiento ancestral? ¿Para qué nos sirve? Esto nos va a comentar... Eh, esta persona especial Que como les digo La señora Maribel Pedrera Que ya le vamos a dar la bienvenida Ella es de España, de Barcelona Y es realmente un placer Poder compartir hoy Con vos Maribel Bienvenida a Compartiendo con Amigos ¿Cómo estás Maribel? Muy bien, muchísimas gracias Por la invitación eh, Felicitaciones también por el trabajo De equipo que estáis haciendo Por llegar hasta aquí por todo lo que cuesta y por la difusión. Eh, muy contenta por poder compartir este momento con vosotros, contigo, que para mí eres una referencia en el sector de equipos. Llevas trabajando muchísimo, te sigo, y Neurocoach Ancestral viene a decir que es un trabajo realmente de equipos. Eso es lo que dije. No es una persona, una persona nunca llegará a ningún sitio solo, ni sola. Llegamos siempre acompañados, creando sinergias, escuchando sí. los valores de las personas que hemos tenido a nuestro alrededor, nuestros padres, nuestros abuelos, todos los que nos han ayudado o nuestros amigos. Esa palabra de confort que hemos necesitado para poder seguir a veces hacia adelante y nos ha ayudado tanto. Esto es uh -huh. Neuropoach ancestral. Uh -huh. Todo se ha creado alrededor. No es una persona, somos un equipo. Yo para poder crecer he leído eh, cuando monté la empresa hace muchos años, ¿vale? me costó los números, era horrible, y me regalaron un libro que llegó a mis manos. Ese libro fue una gran sorpresa porque era muy claro, transparente, y me ayudó muchísimo en mi empresa. Ajá. En el trabajo que yo tenía. Y pensé, oh, la primera vez que lo entiendo, lo releía, lo releía. Y 17 años después, o 19, se ha vuelto a reeditar el mismo, el mismo libro, tanto en papel como en ebook. ¿vale? Esto me dice de la importancia de poder compartir lo que sabemos de las personas, lo que valoramos y lo que aprendemos de todos. Porque. Esa es la magia de la vida, el poder aprender y difundir. Si yo aprendo algo de ti y lo estoy difundiendo, llegará más semillas a la gente. Y eso es lo que tenemos que compartir entre todos. Aquí uh -huh. hay que trabajar el que no hay egos. Hay trabajo, hay humildad, hay visión, hay visión, hay valores, para que nos nutramos todos. Y esa es la ayudar. Sí. Maribel... Eh... Me parece sumamente interesante esto del conocimiento ancestral, el neurocoach ancestral. La gente dirá, pero a mí, ¿para qué me sirve? ¿En qué situación, en qué momento la gente puede decir, yo quiero que Maribel me acompañe, quiero leer su libro? ¿En qué le puede servir? o a cómo? Ver. Sí, las personas normalmente somos muy intuitivas, pero a veces... Eh, se nos ha olvidado escuchar nuestro interior o darnos esa oportunidad o hablar con un amigo o con una amiga y poner esas reacciones y aceptarlas o, asum o asumirlas. Entonces, yo lo que me di cuenta es que el coach o el coaching estaba muy cerrado y yo lo que quería era expandirlo y dar el reconocimiento a todos los sectores. Para mí las enfermeras eh, hacen coaching porque te atienden en un momento dado y rápidamente tienen que empatizar, escucharte, atenderte y están practicándolo. Un médico, una doctora, está practicándolo en su trabajo. Para hacer la carrera de manera innata ya lo está haciendo. Un profesor lo está haciendo porque tiene que entender a sus alumnos. Tiene que explicar cómo van, tiene que ayudarles porque ningún alumno es igual al otro. Y tiene sí. que entender que entiendan las cosas y creen esa magia. Pero los adultos, al final, con los años, hemos perdido muchas veces la capacidad de creer. Porque nos sí. da vergüenza. Y pensamos, ay, esto va a ser diferente. No, tenemos que ser generosos con nosotros mismos y dejar de excusar. Y también a perdonarnos muchas veces por cosas que nos equivocamos, ¿Vale? también no repetir los errores, yo hay una parte que pongo perdonar pero no olvidar pero no porque haya que ser rincoroso, sino simplemente porque no tenemos que estar repitiendo siempre el mismo error, Si no es culpa nuestra sí. ¿qué que aprender? a escucharnos hablarlo con alguien y aceptar que ese amigo, esa amiga esa familia, ese padre, esa madre nos está diciendo una realidad que a lo mejor nosotros no estamos viendo a mí me puede gustar mucho un pote de la leche. Me puede atraer, pero a lo mejor no la puedo tomar. Sé que tengo que verla, pero no probarla. La puedo comprar, pero no la tomar. Es una explicación sin llegar a juzgar a nadie. Para que no se entienda. Vale, Está bien. Eh, Mariel, cuando decís que hay que ser generosos con uno mismo, ejemplo. Nunca eh, nos han enseñado eh, realmente a valorarnos. Nos enseñan a juzgarnos, a criticarnos. Una persona llega a mí y me dice, es que yo hago esto, esto, esto y esto mal. Y mi pregunta siempre es, ¿vale? Todo esto te lo acepto, pero ¿qué has hecho bien? Porque todos hacemos durante la vida cosas bien. Lo que pasa es que tú también tienes que aprender a valorarlas. A lo mejor te has sacado el carnet de conducir, y otra persona no lo tiene. Nunca es tarde para aprender a estudiar. Nunca es tarde para aprender a tener metas. No es tarde para ponerte un objetivo. ¿Vale? Eso es lo que yo siempre intento explicar a las personas. Da igual la edad. Porque, desgraciadamente, yo siempre pongo el ejemplo de mi madre. Eh, mi madre era muy buena, eh, peluquera. Era esteticien y le dio un ictus muy joven muy joven y se quedó eh, sin poder moverse de una parte y tuvo que reinventarse y terminó trabajando en la ONCE, terminó ayudando, vendiendo y no se avergonzó. Fue un ejemplo de yo puedo. Y en aquel momento eh, mi padre le decía, no hace falta que salgas, quédate en casa. Y ella dijo, no, yo quiero ser útil, yo quiero hacer cosas. Hasta que eh, le volvió a repetir y terminó en una silla de ropa pero cambió. Si te pasa algo y las personas de alrededor te dan opciones, siempre puedes cambiar. Y hay que aprender a valorar a nuestros mayores porque nuestros mayores son un pozo de sabiduría. Todo lo que han aprendido, a lo mejor no es una carrera, pero han aprendido cosas a nivel de las manos, de tejer, de hacer cosas que realmente nos nutren. Hemos de escuchar y de respetar. No faltar, no chillar, Aprender que no todo el mundo tiene que pensar como nosotros. Y eso hace una implicación buena. Eso es lo que es, yo quiero difundir. Y para eso tú puedes utilizar diferentes técnicas. El mineral, ah, el yoga, los minerales. ¿vale? Eh, en Catamarca hay un montón de minerales. Entonces puedes coger esos minerales y trabajarlos. Yo cuando me levanto por las mañanas siempre hago una oración y rezo para que el día me vaya bien, pero por la noche, antes de irme a dormir, doy gracias por todo lo que me ha aportado ese día y doy gracias por las personas que he conocido y sobre todo por poderme ir a dormir. Hay que aprender a dar gracias, pero dar gracias desde el fondo de tu corazón y aceptar que nos podemos equivocar y podemos pedir el perdón, pero empezando por perdonarnos a nosotros mismos. No, Así. Esa, esa es un poco la idea. Eh, y utilizar las cosas, saber que eh, tú tienes tus cambios hormonales y los tenemos tanto los hombres como las mujeres. Y no sí. pasa absolutamente nada. Trabajar la igualdad, el respeto, el sí. llegar a casa y no tener el móvil en las cenas. Yo siempre intento explicarles ah, sí. que una hora es... Eh, es el momento de la comunicación familiar. Luego ya volvemos al móvil, porque la tecnología yo lo veo como algo bueno si sabemos trabajar con ella. Uh -huh. Para difundirlo de manera positiva. Hay que trabajar enseñando a nuestra juventud, porque no ha sacado nada malo, lo que ha expuesto es todos los miedos que había de entrada Y hay que sí. enseñar a nuestros jóvenes a que no todo se puede conseguir. Hay que trabajar muchas cosas para llegar a nuestros objetivos, pero siempre se pueden conseguir. Y para eso nos tienen a todos, a ti, a tus amigos, a mí, hay muchas veces que me escriben y me dicen no puedo conseguir esto, no me puedo concentrar. Y yo le digo, no pasa nada, prueba otra técnica. Puedes concentrarte escuchando o puedes concentrarte viendo una iglesia en un momento que simplemente haya paz porque hay una comunión, ahí es donde tenemos que llegar, a encontrarnos bien con nosotros mismos, empezando desde tu yo interior. Ahí está bien. Eh, querida Maribel, sé que has desarrollado una técnica eh, que tiene que ver con el coaching de conocimiento interior, algo así. Sí. Y esa es la publicación que vos tenés que ha sido traducido al ruso, al inglés, al alemán. Al francés, al chino, al japonés. Sí. ¡Ay! Tocó, la la la la la la tocó, hubo muchísima eh, difusión porque lo que hacía era desde el respeto del interior de la persona y hablaba de las plantas medicinales, de las flores de Bach, eh, de las sales de Schutler, pero sobre todo del respeto a todas las profesiones, no solo una. O sea, todas las profesiones se merecen un respeto y los profesionales que tenemos a nuestro alrededor, un reconocimiento. Eh, yo formo a personas de alto rendimiento en equipo como tú y cuando viene la empresa es muy importante hacer entender que la empresa mismo es toda una transformación. Yo creo en el liderazgo transformacional pero están totalmente en evolución. ¿Qué quiero decir con esto? La empresa te nutre, tú llegas a casa con esos conocimientos y tú lo tienes que trasladar a tu familia, a tus hijos, para que no se queden en un saco roto, para que se puedan compartir, para que sepa que esa empresa también ha puesto una implicación en intentar ayudar. Hay que enseñar a las personas que es aquello de hay que dar las gracias y no solo quejarnos. Cuando yo voy a una cafetería y me están atendiendo bien, le digo, muchísimas gracias porque me estás atendiendo bien y estoy feliz porque me atienden bien. Claro. No es solo cuando alguien está haciendo algo mal ¿no? Porque sí. su trabajo es atenderte. Hacerlo de, con excelencia y con exquisitez entra dentro de la persona y su educación. Y eso hay que premiarlo. Y hay que premiarlo explicándoselo tanto al trabajador como a la empresa, como hablarlo, como lo que tú has hecho sin darte cuenta. Decir que no es Marta solo, María Marta Candelero. Detrás de ti hay un equipo y trabajáis en equipo y le has dado visibilidad a todo tu equipo. Eso para mí es un orgullo, porque estamos hablando de que estás trabajando equipos multidisciplinares, pero poniendo a cada uno en su valor y su respeto. Uh -huh. sí. sí. sí.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 Es mucho más que un destino. Vagués, perfumes y productos de belleza. Te regala la oportunidad de iniciar tu propio negocio. Vagués, desde tu casa, sin inversión inicial, sin horarios, con 30% de ganancia inicial. Si quieres formar parte de Vagués, envía un mensaje por WhatsApp a Perla vagués al 3834-699022. Vagués te espera. Fundación FIESIF. En nuestra fundación, creemos que la educación es la clave para construir una sociedad mejor. Es por eso que trabajamos incansablemente para ofrecer charlas y talleres, seminarios, diplomaturas superiores, postítulos, y así proporcionar la educación y capacitación de la más alta calidad a nuestros estudiantes y miembros de la comunidad. Nuestra institución tiene convenio actualmente vigentes con, universidades nacionales y latinoamericanas, institutos universitarios e institutos de enseñanza superior y de formación docente, y organismos del Estado Nacional, provinciales y municipales. Somos una parte integral de nuestra comunidad. Creemos en el poder de la educación para transformar vidas y construir un futuro mejor para todos. Sumate a nuestra misión de proporcionar principios y valores a la sociedad a través de la educación y la capacitación. Juntos, podemos hacer un impacto positivo en nuestra comunidad y crear un mundo mejor para todos. Tu futuro está en Fiesif.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 430 123 Catamarca Actual Primer diario digital de Catamarca Argentina Informate desde cualquier ciudad del mundo